Amigos míos, hoy discutiremos el tema de la receptividad, porque muchos de ustedes que tienen acceso a estos mensajes se preguntan cómo recibir los mensajes comunicados por los celestiales y cómo ser capaz de comunicarse con el Espíritu. Así que comencemos con el hecho de que cada uno de ustedes es capaz de comunicarse con nosotros porque no hay nadie que haya sido elegido. Cada una de las personas que les transmiten los mensajes son capaces de hacerlo porque tienen el deseo, la intención, y lo han pedido de antemano. Este es el primer paso para comunicarse con el Espíritu. Debes tener el deseo de comunicarte con nosotros y pedirlo, ya sea a través de la oración o simplemente a través de tu ajustador del pensamiento. Una vez que este paso ha sido dado, solo queda prepararse para recibir y comunicar. Pero seguramente se preguntarán, Sí, pero ¿cómo? La respuesta, amigos míos, es sencilla. Tomen un papel y un lápiz. O una grabadora. O siéntese frente al teclado de vuestra computadora. Luego, dicten o escriban todo lo que llegue a vuestra mente al medio de vuestra elección. Sin juzgar y dejándose llevar. Escriban todo sin excepción, después de un periodo de 5, 10 o 15 minutos, deténgase. Esperen por varios minutos y luego vuelvan a leer o a escuchar lo que han transcrito. Notarán que puede parecer confuso y sin sentido, pero no juzguen todavía. Repitan este ejercicio cada día, o un día sí y un día no, y si es posible a la misma hora. Porque es la persistencia y el deseo firme de comunicarse con el espíritu lo que hace que la comunicación sea posible. La persistencia es clave porque ha habido individuos que intentaron comunicarse en el pasado, pero se dieron por vencidos muy pronto. Durante este paso, nosotros nos aseguraremos de ajustar la frecuencia de la comunicación con el transmisor para que los pensamientos sean más claros y más precisos. Este paso puede ser más largo o más corto, dependiendo del individuo, pero pueden estar seguros de que todos aquellos que persisten se vuelven receptores sin excepción. Luego de un cierto periodo de tiempo, notarás que tus pensamientos se vuelven más precisos y forman un mensaje, o algo que se parece a un mensaje y cuya esencia es materializada en tus pensamientos hacia un tema específico. La persistencia y la práctica es lo que permita que un individuo se comunique con el Espíritu y no requiere de habilidades especiales o de un trance, como muchos lo creen. Simplemente de tener la intención y el deseo de lograrlo. A través de tu experiencia serás capaz de reconocer el Espíritu que se comunica contigo simplemente por la manera en que el mensaje te es transmitido. La persistencia en tus esfuerzos es la clave para la receptividad. A todos los futuros transmisores les hablaré muy pronto, porque estaré allí para ayudarles y para recibirnos.